Smiling María de Jesús fue apresada por miembros de la Policía Nacional, acusada de robar dos celulares. Al ser cuestionada sobre la veracidad de la acusación, esta admitió el delito, alegando que lo cometió porque tenía hambre. ¿Hambre que tenía? ¿Tenía hambre entonces? Ay, sí. ¿Cómo te lo llevaste? Lo llevé, pero me lo quitaron. ¿Te lo quitaron entonces? Sí. ¿Cómo entraste a la casa? Estaba abierta y entré. ¿Estaba abierta cuando tú entraste entonces? Sí. ¿Y el otro teléfono que ellos dicen que...? El otro, lo tiene otro ladrón el... caro. Es mentira, es mentira salud, porque yo lo no tengo de cinco días que yo vine de Higüey. ¿Tú también en Higüey entonces? Sí, Pero yo. tú admites que tú te lo robaste los celulares. No lo ¿Por qué? ¿Porque lo hiciste? No. Recordamos que de Jesús había sido procesada meses atrás, acusada de intentar vender a un hijo suyo en el sector San Martín de esta ciudad. La custodia del menor fue asignada a la abuela del infante. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.